Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Miércoles 14, hoy es la fiesta del Señor de los Milagros. Esta expresión, manifestación de nuestro Señor tan querida aquí en nuestro país. En nuestra parroquia tendremos hoy la celebración a las 4 de la tarde, cordialmente invitados. También tendremos la transmisión por nuestras redes sociales de la parroquia San Juan Pablo II. Dice la historia que una indígena que vivía ahí en Buga, ahorraba quería tener una imagen de nuestro señor, empezó a ahorrar. Cuando ya tenía el dinero y se disponía a ir a comprar la imagen, una persona conocida tiene una necesidad y justamente para solventar la necesidad casi que requiere el dinero que ella tiene ajuntado. Y comienza el dilema, ¿qué hago? La imagen ayuda a esta persona. Ella opta por ayudar a, a este amigo, a este conocido. Y se vuelve a su casa un poquito afligida, porque pues no ha podido conseguir la imagen, el, el Cristo que ella quiere. Por el camino, en el río, pasando el río, ve bajar la imagen, la lleva a su casa y la empieza a venerar con tanto cariño. Después vendrá el milagro, que es que la imagen crece. Luego vendrá la imagen, el milagro, de, la gente comienza a llevarse pedacitos del, del Cristo. Luego vendrá es el incendio en el que se consume la imagen, pero la imagen se restaura milagrosamente. Señor de los milagros, ten piedad de nosotros. En tus manos, a tus pies santos, vamos Señor, acudimos a tu infinito amor crucificado por nosotros, abrazándonos desde la cruz. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a escuchar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan Bautista que ni comía ni bebía y dijeron que tenía un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, mire qué comilón y qué borracho es, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón palabra de oración. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues el Señor nos sorprende con esta, este pasaje. Y tal vez muchos estamos ahí. Nos cantan para bailar y nos ponemos a llorar. Nos cantan para llorar y nos ponemos a bailar. Qué contradicción en nuestra vida, mis queridos hermanos. Deberíamos estar alegres, pero estamos tristes. Lo tenemos y queremos no tenerlo. Son muy contradictorios, mis queridos hermanos. Y esta fiesta del Señor de los Milagros, este día, nos ayuda a centrarnos, a enfocarnos, a buscar a Dios de verdad. Que dejemos de estar tristes, porque a veces queremos a Dios, pero también queremos el pecado. Añoramos nuestra vida pasada por volver a nuestras antiguas andanzas. Por eso, Señor Jesús, nos ponemos en tus santas manos delante de tu presencia. Perdona nuestros muchos pecados. Danos la gracia y la fortaleza de buscarte siempre. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Milagroso buen Jesús, en tus manos ponemos. Amén.